...en el primer tiempo se generaron algunas situaciones... No, ...no fuimos contundentes... ...me parece que nos faltó más fuerza en ese aspecto... ...y nos vamos con una derrota... No, ...yo creo que el libreto se, se mantuvo... ...en el sentido de que desde el inicio... ...fue un partido abierto... ...di vuelta, a los dos minutos creo, dos, tres... ...tuvimos la primera situación de gol... ...ellos nos convierten temprano... ...y seguimos nosotros en la búsqueda... ...de, de, de, de emparejar las cargas... ...pero la verdad... ...el primer tiempo... Se pudo, el segundo tiempo faltó claridad, ya no fuimos un equipo tan creativo y, y eso nos costó, nos costó Ya Águila se cierra un poco, cierra un poco los espacios y, y controló el partido No, oh, hermano, hay que seguir trabajando Hoy Cristian hace un gol de media distancia Que es una situación que es virtud también de él Y, y mejorar, mejorar porque hay falta de posicionamiento en nuestro volante de primera línea Para poder bloquear ese disparo